será mira la una amí Gimnasia? No, no lo creo. ¡Ay! ¿Qué? Es ella? ¿Y ¿Por qué tiene tu propia canción? ¿Alguien tomó mi almuerzo? Esperan, esperan en su mundo sin igual, esperan, tienes que conocerla. Esperan, esperan, no la puedes alcanzar. Chicas sin igual, esperan. Miren, un French Pool. El programa de pepperoni es el más divertido. Y expusimos una planta a la luz directa del sol y la otra la dejamos en la oscuridad total, resultando en... La triste muerte de nuestras dos amigas verdes. Compañeros, con este experimento Milo y yo hemos aniquilado el mito de la fotosíntesis. Señorita Little, dígame, ¿hay algo que quiera compartir usted con la clase? ¿Qué? No, no, no es nada. Es que... No, no, no es gracioso. Nikki, si tienes algo que decir, solo dilo. Es que la fotosíntesis es uno de los procesos básicos de la vida. ¿Acaso por casualidad recordaron regar las plantas? Ay, no somos tontos, Nicky. Milo las regó todos los días. Ah, ah, Pepper, ¿Oh? creí que tú ibas a regar las plantas. <risa> Ay, no me había reído tanto desde que Chabelo se cayó de su triciclo. ¡Oh, Pepe Ran, ¡Oh, Niki! ¡Qué seguridad! ¡Qué confianza! ¿De qué hablas? De sus dibujos que Milo hizo en su revista. El pop viaja a la cultura. Muy bueno, mucha atención al detalle, buen uso de los gráficos de computadora, muy bueno. Y ahora mírate, señorita. ¡Muy, ¡Ay, muy! muy... ¡Muy bueno! ¡Nikki, creí que te gustaban mis dibujos! La cultura popular impregna los corredores. ¿Y quién representa mejor a los estudiantes que tú y Pepe? ¡Ay! ¡Oigan! ¿Se enteraron de la obra para recaudar fondos de este fin de semana? Para salirme de ella, le dije a la señorita Stark que iba a viajar con la familia. Si es que pregunta, cúbrenme, ¿sí? ¿Eh? ¿Eh? Ah, no sé. Peperan, mentir a tus mayores con frecuencia tiene consecuencias imprevistas. Ay, por favor, seguramente ni siquiera preguntará, créanme, nada va a pasar. Ah, sí, nada va a pasar. Han arruinado la obra de la señorita Stark. Está inconsolable. Y tú eh, ejercitas. Ah, ups. A <risas> mí, Milo, ese es mi parmesano. No, es mi parmesano. A ti ni siquiera te gustaba hasta que dije, ¡Pepper, prueba el parmesano! Por favor, ya basta. Sabemos que la animosidad que sentimos no tiene nada que ver con el parmesano. Sí, es cierto. Eso creo. <risas> ¡Tontos! ¿De quién es el queso ¡Ajá! ¿De quién es el queso? La señorita Little Lista se cree muy lista también lo soy, y ¿sabes qué pienso? Milo, dile lo que pienso. Hola, soy Pepper soy completamente irracional, egoísta y egoísta, mírenme todos, mírenme. Ah, sí, pues antes mentí, a nadie le gusta el arte y ¡a nadie! <ríe> ¡Ya basta de estas tonterías! ¿No sabes que egoísta y egoísta quieren decir lo mismo? ¿Saben qué pienso? Que hemos sido amigos demasiado tiempo. ¡Tal vez es hora de tomar caminos separados! Apoyo la moción de corazón. Como dice el proverbio, la familiaridad lleva al desprecio. ¿Ahora entiendes quién habla así? ¡No eres Jane Eyre Nicky! ¡Entiéndelo ya! ¡Ay, no! ¡No me van a dejar con la cuenta otra vez! ¡Esos días han terminado! ¡A partir de mañana! ¿Hiciste ¿Qué? Terminamos nuestra amistad. ¡Cae gira, Tina! ¡Cae gira! Pero, Pepi, Milo, Nick y tú han sido amigos durante. ¿Ya pasaron siete años? Oh, eso debe ser. Hace siete años llegamos a vivir a Hazelnut. Hace siete mm -hmm. años. Cuando llegaron feliz a Hazelnut. Mm -hmm. uh, uh, ¡Mamá, por favor! Oh, Pepi, sé que no estás feliz por venir a vivir a Hazelnut, pero vas a aprender a quererlo. Tú naciste aquí. Nos vinimos aquí por el nuevo bebé, ¿verdad? Es hora de establecerse. Por mucho que disfruté viajar por todo el país diseñando vestuarios para el teatro, el camino no es lugar para una niña. Pregúntale a Muffy Manzana. Hola, me llamo Muffy. Y quiero ser tu amiga. Pero a todos los que quiero se van. Pero mamá, Butei y Bisist no solo es un espectáculo. Esa gente es mi familia. Porque el bebé tiene que arruinarlo todo? Pepe, el nuevo bebé es familia. Y tú tienes más familia aquí en Hazelnut. Aquí está la abuela, el abuelo, la tía Jenny, el tío Jojo. ¡Yujú, Lidia! Ay, hermana, me alegra verte. Ajá. No has cambiado nada. Mm. Salgo por tu nuevo look. ¡Y el tamaño de tu cuerpo! ¡Ay, oh, tú te ves tan fresca como siempre, Jenny! ¿Chuck viene en camino? No, no, ahora que tiene su permiso para pilotear dirigibles, está volando demasiado, pero estará aquí antes de que el bebé nazca. ¿Qué me dices de JoJo? -Jo? ¡Hola, Lidia! ¡Ay, oh, me da mucho gusto verte! ¡Y qué precisión! Hoy recibí la llamada. Estoy en la fuerza, el entrenamiento empieza mañana. ¿No es grandioso? ¿La fuerza? La fuerza policíaca. Yo, yo ha decidido trabajar para el sistema. ¿Quieres decir...? ¡Va a ser un... un policía! ¡El hombre, el azul, la ley! <risa> ah, ¡Hola! Yo soy Cici. Mi amiga Trinket y yo oímos que eres nueva aquí y queremos asegurarnos de que nadie desafíe nuestra posición como reinas del jardín de niños. Así es, Mary. Pelirroja, sin dientes, anteojos, pesadilla básica, no es amenaza. Bienvenida, a Hazelnut. Odio este lugar. Oh, Milo, ¿Oh? qué maravillosa escultura. ¿Significa que tú, Pepperani y Nicky, son amigos de nuevo? Uh -huh. oh. Oh. Escuela Elemental Hessen. Muy bien. Qué elegancia. A coser. A coser. Calixto. Eres la gemela no. más linda. ¡Qué he visto! No. A coser. No. A coser. Bien, niños, tranquilícense. Maestra de jardín de niños, la señorita Force, se cayó del carro alegórico durante el festival de ayer y hasta que se recupere completamente, yo seré su nuevo maestro y soy el señor Hickey. Ahora, antes de empezar, quiero presentar a una nueva estudiante, Pepper Ann Pearson. Miren eso, tan callada y respetuosa. Todos deberían aprender de la señorita Pearson. Estoy seguro de que nos llevaremos muy bien. ¿Qué es eso? ...más bien extraño, pero ¿quién soy yo para decir...? ¡No te pregunté a ti, niñita! Sí, señor. Milo, ¿eh? Bien, sal de ahí cuando te sientas listo. Por fortuna, algún día me alejaré de esta pesadilla de gérmenes cuando sea... ...el director. No son gérmenes. El doctor dice que solo es una infección bacteriana temporal. Se me quitará en dos días máximo. Ay, ay... ay. Oh, Jean-Luc. Adoro este café, pero la jungla es mi hogar. Pero los gorilas se comieron a tu familia. Y nosotros tenemos unos deliciosos croissant. No puedo creer que pasara siete años de mi vida con esos tontos. Ahora soy mucho más feliz. Ahora entiendo que me estaban reteniendo. Gracias a Dios, ahora soy libre. ¡Ay, lo siento! ¡Hablaba demasiado fuerte sobre los subtítulos! Yo sé hablar francés perfectamente. ¡Cállate, niña tonta! <risa> ¡Meki, ya contrólate! ¡Ay, descanso! ¡Maravilloso, maravilloso descanso! El patio de juegos es como un mundo diferente con sus propias reglas, lleno de amigos y rostros que recordaré y querré el resto de mi vida. Lástima que no tengo amigos. ¿Qué? ¿Puedes devolverme mi libro? Te daré el dinero de mi almuerzo. Oh. Oye, ¿tú eres Milo? Sí. Soy Pepper estoy en tu clase. Ah, ¿Me das mi libro? Mira, no voy a subir allá, así que si quieres tu libro vas a tener que bajar por él. Es que no puedo, por eso. Por favor, te daré mi almuerzo y mis golosinas, solo déjame ir. Ah. ¿Alguien más tiene almuerzo? ¡Mamá quiere jamón! Aquí tienes. Gracias. ¿Qué le pasa ¿Ah? a la rubia? Se llama Nicky Little. Estaba en mi clase de preescolar hasta que escribió un tratado para la paz en Medio Oriente y estuvo en televisión. Cuando sus padres se dieron cuenta de lo lista que era, la hicieron saltarse el jardín de niños y la pusieron en primer grado. Ha sido abusiva desde entonces. Y su blanco favorito es... ¡Baja tu cabeza de ahí! ¡Mamá tiene un puño no, al solar esperando no, por no, ti! No. ¡Ah! Esta historia continuará. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren quién viene arrastrándose! ¡Woohoo! ¡Uh -huh! Hola, Moose. ¿Cómo estás? Bien, Milo. Ups. ¿A dónde vas, Nikki? ¿A tu lección de idiotez? Peperan, ¿quién te enseñó esa palabra? Pero Hazelnut es para I. Oh, oh, jovencita, no permitiré que digas la palabra I en esta casa. ¿Quieres que sea la primera palabra del bebé? Uh -huh. ¡Ay! Tengo cita con el doctor Goldfarb. Jenny estará abajo mientras tú estás aquí pensando en cómo se comporta una respetable señorita Pearson. ¡Jenny! ¡Baja la pierna de pavo! ¡Quita tu música hippie y afeítate eso! ¡No es Europa! ¡Milo! ¿Qué haces? Leo, vengo aquí a leer diario. Es el único lugar donde me siento seguro. Bueno, excepto por las aves que tratan de picar mis ojos. Bien. ¿No vas a decirme que este no es un modo de vida? Que necesito dejar de ocultarme en árboles y enfrentar mis temores para que no me destruyan? ¿Quién soy yo para decirte algo? Odio este lugar. A mi mamá no le interesa más que el nuevo bebé. ¿A dónde vas? Me voy de aquí para estar con mi verdadera familia, el elenco de Butei y Sist. ¿Dónde está Branson, Missouri? Todo se solucionará con esa abusiva. Solo habla con ella. ¿Hablarle? Deben estar bromeando. Preferiría cortarme las manos y no volver a hacer arte. ¡Pero Milo! El director Hiki está... Furioso por lo de él. Y de la nutria. Está en su oficina. Ahora, decidiendo el castigo. ¿No tienes un comentario? No se preocupen. Puedo manejarlo yo solo. No te preocupes por Milo. Él puede manejarlo solo. <risa> Dejas en este instante, te mandaré volando de aquí a la Habana. ¡Vaya, Mickey! ¡Tiene una boca enorme! Así es. Tengo boca y cerebro a diferencia de ti. Oye, mi hermana mayor ve que es el cerebro. Por eso yo soy el músculo. ¿Eso te molesta? Sí, eso me molesta. Es una bajeza usar a tu hermana como una excusa para ser mala. Oye, tú ni siquiera sabes lo que es competir con una hermana. Compito con alguien que no ha nacido y eso es algo peor. ¿Ah, eso crees? ¿Eh? Y cuando comparé las devoluciones que había calculado con las del contador de mis padres... Ah, bueno, solo diré que la C de CPT no quiere decir competente. ¡Oh, eso es verdad, mi <ríe> Becky! Eso es muy cierto, Becky. ¿Ahora me entienden? Oigan, ¿ya podemos irnos? Oye, Becky, ¿calcular impuestos es algo que te enseñan en séptimo grado? Ay, no. Solo te enseñan los fundamentos de la división y porcentajes. El poder eso en práctica nos permite, bueno, a mí, resolver complicados problemas. Como los impuestos, por ejemplo. Entonces, estás diciendo que cuando Nicky tenga tu edad, ella también podrá calcular impuestos. Claro, si ella quiere. Nuestra Nicky adora a nuestra Becky. Incluso se saltó el jardín de niños. Igual que lo hizo Becky. Bueno, eso es cierto, pero ahora me pregunto si no tengo que aprender otras cosas, cosas que en primero no me enseñarán cómo ser una observadora astuta de la naturaleza humana. Eso es, princesa. Oh, hola, Lidia. ¿Cómo te fue en... Um, dónde dijiste que ibas? Oh, mi espalda está matándome, mis tobillos son troncos de árbol, solo quiero descansar en el sofá, encender el televisor y ver esa tonja hardigan de la que tanto hablan. ¿Pepi? Espero que aún tengas el sabor del jabón en la boca. ¡Atrás, traidor! Estas galletas son para la protesta de mañana de Lexon Valdez. ¡Oh, he buscado por toda la casa y Pepi no está! ¿Eh? Ay, Nikki, por última vez, la escuela terminó, debes irte a donde sea, no me importa, solo vete. Ay, pero es un placer, señorita Stark. Nada es más molesto que borradores llenos de Nikki Little, deja de golpear esos molestos borradores llenos de tiza y preséntate en la oficina del director de inmediato. Ah, oh, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy. Foxy, Foxy, Foxy, Fosy. <ríe> Jenny, ¿qué estás diciendo? Ah, uh, uh, bueno, es el personaje de una historieta que Neda adora. Ya es algo mayor para ellas, pero ahora podré dárselas a Pepperán. Le encantarán. Oh, muchas gracias, Jenny. Eres tan tierna que casi me haces olvidar el hecho de que la perdiste esta tarde. Oh, lo siento. No es culpa tuya que huyera. Es mía con eso de vivir en un lugar nuevo, ir a una escuela nueva, con ah. el bebé en camino y su padre ah. viajando tanto. Oh. oh, Lidia, ¿qué pasa? ¡Jenny! ¡Ya es hora! Oh, no te preocupes. Puse la video. No nos perderemos a... ¡No! ¡Eso no! ¡El bebé! ¡Ya viene! ¡Santo niño envuelto! Oh. ¡Acabo de lavar oh. los tapetes! Oh. Oh. Ah. Esperan. Eh, no sé cómo agradecerte. Cinti no me habría dado cuenta de que mi actitud era una manifestación de lo poco preparada emocionalmente que estaba para el primer año. De nada, Nikki. No entendí lo que me dijiste, pero... ¡Gracias! Y Milo, ¿Ah? para recompensar por ¿Ah? intentar golpearte todo el tiempo, te quiero <risa> regalar mi gorra. Ah, ¡No! ¡Gracias! ¡Dije! ¡Quiero regalarte mi gorra! ¡Esta gorra! ¡Mi lápiz! ¡Mi musa! ¡Oh, Peperana, ¡Ahí estás! ¡Te estaba buscando! ¡Tu mamá ya va a tener al bebé! Bien, Lidia. La mala noticia es que la cafetería ya no tiene hielo. La buena, su mousse de chocolate es para morirse. ¡Abre la boca! ¿Dónde está el doctor Goldfarb? Lo que le pago es para la universidad de su hijo. ¡Eso significa que está en mi tiempo! ¿Oíste? ¡En mi tiempo! ¡Oh, Dr. Goldfarb! ¡Gracias a Pussy. ¡Hagamos esto! ¡Es hora del bebé! Oh, no oh. es Golfar. ¡Llama a seguridad! El Dr. Golfard está en camino para ser parte de un programa de intercambio en obstetricia en un hospital de Alemania. Yo he venido a tomar su lugar con mi pequeño hijo Dieter. ¡Hola! ¿Serás mi amigo especial norteamericano? ¡Oh, no es el niño más lindo del mundo! Oh, oh, las contracciones oh. empezaron! Doctor Valentino, a sala de urgencias. Llamando al doctor Jones. Doctor Jones, llame a su oficina. Doctor Jones, llame a su oficina. quiero presentarte a tu hermana Margaret Rose Pearson. Vaya, tengo una hermana. ¡Hola! ¡Mush! Oh. Oh. ¡Mush! Me gusta cómo suena. <risa> mm, mm. ¡Mush de chocolate! ¡Oh, voy a adorar la comida! Mamá, ellos son mis amigos, Nicky ¡Ah! y Milo. Es un placer, señora Pearson. ¡Deme esos cinco con fuerza y ahínco! Oh. Señora Pearson, finalmente localizamos a su esposo transferiré la llamada a su habitación. Escuchen todos, la nueva madre de dos va a descansar. Yo-Yo, ¿cómo pudiste hallar a Peperán tan rápido? Es sorprendente lo que los polis podemos hacer cuando trabajamos juntos. Bueno, pues te diré que eres el mejor poli. Digo, policía que he conocido. Gracias. Oye, Pepper, ¿esto significa que te quedarás? Sí, creo que sí. <risa> ¿Saben? Este podría ser el principio de una hermosa amistad. ¡Ay, cierra ya tu bocota, Nikki. Yo nunca te obligué a nada. Dijiste que si no seguía con tu pequeño plan, le dirías a Stuart que mojaba la cama. ¡Silencio! Escuchen, todos sabemos que Pearson es la responsable de la tragedia de ayer. Desde que dio el primer paso en mi salón de clases, sabía que sería un problema. Y ahora no tengo otra opción más que considerar... ...la... ...suspensión. ¡Ah! Pero... Pepe no quería hacer daño. Solo es creativa y osada. ¿Eso tiene algo de malo? Vale la pena señalar que la creatividad y la osadía son dos rasgos que se encuentran comúnmente en personajes de la literatura y la historia, como Juana de Arco. Bien, muy bien. Son tan buenos amigos que pueden ser suspendidos ¡Ah! juntos. No tengo ningún problema. Solo tengo que llenar ¡Ah! la forma. ¡No puede suspenderlos! Mire, Milo está dirigiendo ese nuevo programa de artes. Sin él nunca logrará despegar. Y en cuanto a Nikki, usted lo dijo antes, es la niña más lista de la escuela. Si uh -huh. la suspende perderá su mejor oportunidad de enviar a otro estudiante a Harvard. Ah, ¿Qué les parece si pasan los próximos cuatro meses en la hora del almuerzo sacando bandejas de los basureros de la cafetería. ¿Ah? Si usted lo dice... Ya que... Sí. Muy bien. Me alegra oír su aprobación. Pueden irse. Como a un chelo. ¡Lo sé! Rescatar bandejas es fácil. Le damos a Moira unas novelas románticas y una fotografía de Jimmy Smith y ella lo hará por nosotros. Esto requiere una celebración. ¿Quién va grasoso y quesoso? Sé, sí, Yo también. Adiós, Nicky. Diviértete en el jardín Bienvenida de niños. al jardín de niños, Nicky. Te va a encantar. Ay, no puedo decir lo alegre que estoy de salir del primer año. Ay, no había nada para mí. Niños, den la bienvenida, primer año, a Craig Bean. Muy bien. ¡Qué elegancia! Sí. ¡Esperen! ¡Cambié de opinión! ¡No ¡Estoy lista para el primer año! ¡Estoy lista! ¡Yo también soy nueva, Craig! ¡Soy nueva!